Entonces, Bien, bienvenidos entonces a, vamos a ver si yo puedo hacer esto un segundo para compartir aquí el video, sí. Bueno, eh, queridos estudiantes de la licenciatura en español y lenguas extranjeras, eh, bienvenidos a esta sesión, la primera de este semestre, que se llama Dialogando con Maestros. Eh, sabemos que estamos... Eh, estudiantes de práctica pedagógica 1 y 2 y los estudiantes que hacen parte de esta cátedra de maestros y dialogando con maestros, bienvenidos todos y todas. Eh, hoy vamos a presentar un poco eh, al profesor Aldemar Villamizar, eh, después entonces le voy a, a dar, eh, perdón, primero es el saludo de la directora pedagógica, eh, la doctora Mary Simpson, después voy a hacer una presentación un poco de la hoja de vida del, del profesor Aldemar, enseguida tenemos eh, la exposición del maestro, más o menos unos 30, 35 minutos, y luego le vamos a dar curso a las, a las preguntas. Eh, los invito a todos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Eh, creo que es una muy buena oportunidad de estar eh, en directo conversando con él. Eh, pueden escribirlas o cuando ya tengamos ese momento también las pueden formular de manera oral. Eh, les pido el favor a todos que eh, silencien sus micrófonos mientras hacemos la exposición. Con eso pues tenemos eh, mínimas interferencias en eh, en este ejercicio. Bueno, entonces, eh, por favor, eh, doctora Mary Simpson, eh, la escuchamos. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, pues un saludo para todas las estudiantes que están ahí. Ya veo que estamos, somos 64 personas las que estamos en este momento ya aquí en el, en el, en el foro. Me encanta que podamos seguir con esta cátedra, estos dialogandos, a pesar de, de, de lo que llamamos esta, esta esta cuarentena. Con Patricia alcanzamos a pensar que nos iba a tocar eh, parar y dejar de hacerlos, pero pues no, efectivamente, inclusive de pronto hasta es más fácil, ¿no? Y tiene otras tiene otras, otras ventajas. Eh, bueno, pues quisiera simplemente expresar que para la Fundación Compartir es muy satisfactorio y tiene un gran orgullo de este programa en alianza con la Universidad de La Salle, ya llevamos cinco años creo, eh, que lo que busca y se creó fue para apoyar el, los procesos de formación eh, de, de, de educadores eh, compartiendo las prácticas de maestros, compartir, eh, maestros y rectores, compartir con la Universidad de Habana, tenemos también Alianza, y en este caso es con, con, con rectores. Y son estos, eh, lo que llamamos espacios de dialogando, donde nuestros maestros les cuentan o comparten con ustedes, ese hay que hacer esa, esa práctica eh, de tal manera que puedan, pues, eh, evidenciar cómo se hace realidad en el aula eso que ustedes están aprendiendo hoy, hoy en día, por eso hace parte de, de, de la práctica y muchos de ustedes están en, en, en práctica, de hecho. Y la experiencia que hemos tenido con, con esta, este programa es pues maravilloso, digamos, las, los aprendizajes para, para los que participan y, y para nosotros y las redes que se crean alrededor de esto, son de un gran valor para todos nosotros, lo valoramos muchísimo. Eh, quisiera decir que, digamos, parte de, de, de este propósito del, del, del premio compartir, que es eh, aportar con el, las capacidades de los, de los maestros compartir a, a los procesos de formación eh, de, de educadores, eh, está también la posibilidad de eh, que se articulen los estudiantes eh, de licenciaturas a los espacios eh, que tiene la Fundación Compartir para visibilizar la voz de educadores eh, o de personas que se están formando para ser educadores. Y para eso entonces los invito a visitar la, el portal Compartir Palabra Maestra, que es el eje de lo que llamamos Centro de Innovación Compartir Palabra Maestra. Eh, los invito no solamente a usar lo que hay ahí, los recursos que hay ahí, sino a escribir, eh, de hecho pues ustedes tienen un blog en el, en el que pueden participar y escribir todos los, todos los semestres eh, por, con la orientación de la profe Patricia, eh, ustedes lo, lo hacen y simplemente quiero pues como recordarles eso, que aprovechen ese, ese recurso eh, para compartir sus reflexiones. Eh, en torno a sus procesos de, de, de aprendizaje, pueden estar relacionados precisamente con, con estas charlas, estos, estos, estos, estos dialogando. Entonces, bueno, ya le doy la palabra a Patti para que presente al profe Aldemar y arrancamos con esto. Muchas gracias, un abrazo para todos. No te oímos, Papi. Ya, listo, muchas gracias. Eh, bienvenidos entonces todos y, e invitados a explorar el portal Palabra Maestra. Las experiencias que se encuentran allí son muy enriquecedoras para todos. Vamos a presentar entonces eh, un poco de la hoja de vida de la historia del maestro Aldemar Villamizar. Él es normalista superior, eh, tiene un diplomado en radio escolar, licenciado en, en supervisión educativa, especialista en gestión de proyectos informáticos, especialista en pedagogía de la lúdica para el desarrollo cultural, es docente oficial desde el año 1994, corte de medios y gerente de la emisora radiogógica, compositora, reglista y productor musical, director del Ensamble Andino-Colombiano Tres Generaciones, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Unireformada. Entonces, eh, maestro, y actualmente es eh, docente de la Normal Superior de Ocaña, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenido maestro, eh, tiene usted la palabra, me eh, si debo poner las diapositivas, entonces estoy muy pendiente. Muchísimas gracias, doctora Patricia, y también muchísimas gracias a la, a la doctora Simpson por, por la presentación, por eh, tenernos en cuenta, tener en cuenta un proyecto eh, pues, novedoso desde mi perspectiva y que definitivamente puede resultar altamente significativo para los, para los jóvenes que están en esos momentos en, en su plan de, de hacer de, de la docencia su proyecto de vida. La radio se puede constituir definitivamente en una estrategia eh, completamente efectiva para construir pensamiento, para, para lograr desarrollar eh, todos los saberes que requiere el sujeto humano para poderse desempeñar en la vida de una manera eficiente y sobre todo pues logrando el éxito que debe ser definitivamente un equilibrio entre ser y tener, porque las dos cosas pues son bastante fundamentales eh, en, en la vida. Eh, yo invité, me tomé el momento de invitar a dos de mis, de mis de, a dos de mis estudiantes del proyecto Radiogógica y me tomé el atrevimiento de invitar a, a mi rector, el profesor, el magíster Alonso Montagudo, quien está acompañándonos, porque definitivamente para que un proyecto eh, marche a nivel institucional, a nivel de institucional, requiere del acompañamiento y del apoyo de esos docentes, que es la parte directiva, la cabeza visible del proceso, y los estudiantes, pues que son el sentido y el, y el propósito de cualquier esfuerzo que se haga por mejorar o por transformar el quehacer educativo. Eh, inicialmente me gustaría, eh, doctora Patricia, si es tan amable que, que me que comparte el video, uno de los videos donde se hace la presentación de qué es radiogógica, que está en YouTube, uno de los videos que le compartí, ¿es posible? Sí, señor. Gracias. ¿Me confirman si se está viendo y escuchando, por favor? Sí, todo perfecto. Soy María y escucho Radio Vófica. Soy Ayeli Paola y escucho Radio Vófica. Soy María Alejandra y escucho Radio Vófica. Escucho Radio Gófica. Escucho Radio Gótica. Escucho Radio Vófica. Escucho Radio Gógica. Escucho Radio Gótica. Yo soy William David con Flores y escucho Radio Vófica. Bien, entonces. Muchas gracias. Bueno, entonces el, el, la, la propuesta que, que se presentó al premio Compartir años atrás precisamente se centra en, en un proceso, una propuesta estratégica comunicativa, comunicacional eh, institucional, que pues se denomina radiogógica. Vamos a mirar las diapositivas para pues, hablar un poquito de la historia de lo que, de lo que es radiogógica y cómo... Cómo va apareciendo en la vida institucional de la Normal Superior de Ocaña y hoy en día eh, en, en, la, en la ciudad y en la provincia, porque afortunadamente estamos en un proceso de licencia que es finalmente, pues, eh, hacia, donde, hacia donde queríamos encaminar este proyecto y hacia donde estamos a punto de llegar en ese preciso momento. Yo voy comentando, y es tan la, la doctora Patricia, pues, va, va colocando, va corriendo en las diapositivas. Entonces, eh, la normal superior de Ocaña es una institución que se encuentra eh, en la ciudad de Ocaña, como toda normal ofrece el programa de formación complementaria, eh, pro, eh, nuestro modelo es constructivo significativo, lo que implica la necesidad y el requerimiento de, de nosotros como docentes de esforzarnos para realmente ofrecer eh, eh, un, un modelo eh, metodológico que se ajuste al modelo educativo que estamos planteando. Obviamente, pues ese, ese, ese paradigma eh, eh, referente a los modelos educativos pues está todavía bastante eh, crudo a nivel de Colombia. Hay muchos modelos en diferentes partes de, del país que hablan de procesos y de propuestas muy novedosas, pero se quedan en el papel, en los proyectos educativos escritos. Realmente no es fácil establecer nuevas estrategias de, de, de metodologías para educar, nosotros nos quedamos aún y, y creo que están de acuerdo conmigo todos, la mayoría de los docentes que actualmente estamos en el situado fiscal, en que seguimos mucho con la tiza y el pizarrón. ¿Por qué? Porque nos da miedo a arriesgarnos a hacer propuestas nuevas y como decía hace un rato, muchas veces de pronto encontramos, podemos tener ideas y, y, y, y proponer acciones, pero nos encontramos con, con eh, tropiezos a nivel directivo, por ejemplo, si uno no encuentra el apoyo en la dirección de la institución, pues no va a poder hacer propuestas ni, ni generar los recursos que implican poner en marcha un proyecto de tan alta envergadura como es este de radiogógica. Y lo mismo con los estudiantes. Nosotros tenemos miedo a, a evaluar a los estudiantes de una manera diferente. Curiosamente, la situación actual de la pandemia nos ha obligado a, a replantear los procesos de evaluación, porque ya no podemos estar evaluando como venimos haciéndolo en la escuela, en el colegio en la universidad, hasta el día de, de, de 14, 16 de marzo, que ingresamos a nuestras casas a trabajar en, en trabajo Entonces, Radiogógica nace pues, como respuesta precisamente a escuchar eh, el, el, el, el núcleo de interés en los diferentes grupos de, de estudiantes de nuestra institución, de la normal superior de Ocaña. Inicialmente, los jóvenes plantean, eh, podemos ir pasando por favor, la diapositiva, es tan amable doctora Patricia. Entonces, inicialmente los jóvenes en el 2014 eh, plantean eh, eh, un, una, eh, una, un espacio para poder ellos colocar música y hablar de contenidos relacionados con, con cosas que les llaman la atención. Por ejemplo, me he dado cuenta mucho que a ellos les llama la atención bastante lo que tiene que ver con mitos y leyendas, que tenga que ver con cosas de miedo, eso les llama mucho la atención. Y ustedes como estudiantes de de español y literatura, creo que son la licenciatura que están haciendo los estudiantes de la sala, pues pueden por ahí desarrollar proyectos muy interesantes que van a permitir que los niños eh, desplieguen su imaginación y su creatividad a partir de eso. Intentamos a través del proyecto Ondas, pero realmente no, no, no nos clasificaron, no nos aprobaron el recurso. Y entonces, pues finalmente, eh, yo voy y con, un, con un grupo de estudiantes y hablamos con el señor rector. Eh, a él, obviamente, al pues, igual que yo, es pues, una persona que también está bastante inclinada por, por proyectos novedosos. Y, y eh, nosotros decimos que radiogógica es como si fuera un hijo de nosotros, porque realmente le hemos entregado al mi sombrero. Nos asigna un espacio y, y unos recursos para iniciar eh, el proceso de, de constitución de, de lo que es el espacio físico y técnico y tecnológico para poder iniciar una emisora virtual. Inicialmente son muy poquitos niños, eh, pero eh, pues, con el paso de los meses van apareciendo más y más en la medida que ellos van conociendo acerca del proyecto. Eh, al punto que, pues, que ya, ya yo me veo un poco agarras en la parte, yo hice un dictado en radio escolar, pero obviamente la parte técnica eh, y la parte de manejo como tal de elementos comunicativos pues se sale un poco de las manos porque yo no soy licenciado en lengua castellana ni tampoco eh, eh, comunicador social entonces eh, desarrollamos un proyecto de, de un convenio a través que es algo que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar eh, y, a, y echar adelante un proyecto se necesitan eh, procesos interdisciplinares con diferentes instituciones en las que se requieran es decir, para esto no debe haber egoísmo deben, debemos estar muy abiertos a pensar en que en el beneficio mutuo buscar la manera de que, de que toda la comunidad institucional se beneficie, y no solamente la comunidad institucional, sino que también otras instituciones puedan aportar y que se, se desarrolle eh, un mutualismo, llamémoslo así en términos biológicos, en dos instituciones. yo hago un, Desarrollamos un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, nosotros les facilitamos los laboratorios comunicativos y ellos nos facilitan practicantes de comunicación social de último año quienes hacen o prácticas o pasantías. De esta manera empezamos a desarrollar semilleros de trabajo con los niños. De sexto, séptimo, octavo, nueve años, once. Todavía realmente los de formación complementaria pues, no se habían vinculado porque no habíamos encontrado la manera de articular los horarios, que son diferentes para poderlos eh, aprovechar y que ellos también desempeñen y desarrollen en sí su saber comunicativo, porque de, de esto... Eh, ni más faltaba no, el propósito de nosotros no es que nuestros estudiantes salgan con un énfasis en comunicación social nosotros obviamente enfocamos el estudiante al énfasis de, de, del docente que es el y el, el sentido de nuestra normal pero un docente requiere altas capacidades comunicativas entonces qué mejor que utilizar la emisora para eso podemos pasar por favor la diapositiva dice entonces ¿Cuál es la misión de la radiológica? Obviamente, radi eh, radiogógica como proyecto pedagógico busca, como lo acabo de mencionar, desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento divergente en, en, los, en los estudiantes, aparte del ejercicio de la construcción lírica de lo que es el, de lo que es el periodismo, de lo que es eh, averiguar una nota, una noticia, una información y poderla traducir eh, de tal manera que puedan hacerla llegar a sus propios compañeros y a la comunidad educativa en general. Pero también, obviamente, pues, buscamos generar espacios de interacción, de, de reconocimiento, de autoestima, de construcción de, de palabras y elementos básicos de la comunicación como son la pronunciación, la dicción, eh, la improvisación, que es tan importante. Y, pues, eh, de la mano con esto viene, entonces, la, la acción de todo lo que son los proyectos interinstitucionales, las líneas de investigación, eh, las áreas... Eh, se fortalecen apoyando y aportando eh, desde los contenidos que los mismos estudiantes están desarrollando. Porque si hay algo que debemos destacar de este proyecto, es que todos los contenidos, tanto radiales como escritos, como de medios audiovisuales, desarrollan los mismos estudiantes, con el acompañamiento, eso sí, de, de los practicantes y obviamente de nosotros, de los docentes, desde el director hacia abajo, algunos, pues no todos, pero la mayoría de los docentes, de alguna manera, aportamos ahora y nos vinculamos para que para que el contenido final que es el producto que estamos entregando, eh, sea óptimo. ¿Podemos pasar, por favor? Ah, bueno, la historia ya la vimos. Podemos avanzar, es tan amable. Ahí podemos continuar. Ah, bueno, de la, de la historia les puedo contar que más o menos en el año de 2016... Nosotros, eh, viendo que el proyecto era tan significativo y, y de tanto impacto, no solamente en el colegio, sino a nivel de la, de la ciudad, eh, nos tomamos el, el tiempo y, y desarrollamos un proyecto para presentar en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. No fue fácil, realmente tuvimos que viajar muchísimas veces a Bogotá, en el edificio Murillo Toro, presionar aquí, presionar allá, pero sin política y a punta de, de, de corregir y de aprender, logramos que finalmente el ministerio no generara una, eh, una resolución. Esa resolución viene acompañada de un dial que es el 6.0, en estos momentos estamos en la fase técnica. Obviamente eso implicó que la emisora creciera, en estos momentos ya no, no es solamente la sala que teníamos, tenemos una, una mesa bien elaborada con micrófonos profesionales, con computadores con suficiente memoria para poder almacenar todas las peras que implica el trabajo periodístico y el trabajo de producción literaria, cultural, educativa, científica, ambiental que estamos generando con nuestros estudiantes. Tenemos también un espacio para la producción radial, que es donde hacemos spots, campañas radiales que se relacionan con, con medio ambiente, con salud sexual, con tecnología, con educación, con farándula, con música, y un espacio que generamos para, para experimentar con lo que tiene que ver el, con el elemento audiovisual. Allí hacemos pequeñas notas que se llaman ya la a ver ahorita en, en los portafolios, en sí eh, y también hacemos documentales sobre prácticas pedagógicas, sobre eh, diferentes eh, propuestas de orden cultural, musical, artístico, eh, y de interés de nuestros estudiantes en las diferentes épocas. Tenemos también ahora un semillero que han, hemos venido trabajando, obviamente este año no ha sido posible, pero en años anteriores hemos trabajado semillero que con la básica primaria, de tal forma que cuando ellos llegan a sexto grado, eh, pues ya vienen, eh, muchos de ellos vienen tocados por, por lo que es eh, la radio escolar y se vinculan con nosotros. Eh, ¿Podemos continuar, por favor, doctora Patricia, con la diapositiva? La siguiente. Lo más importante de todo esto es que la experiencia nos permitió desarrollar un proyecto comunicativo serio, que fue presentado ante el Ministerio de Comunicaciones, de lo que les contaba. Ese es el insumo final y el resultado pues, de todo el trasegar y el camino que hemos ido recorriendo. Y pues creo que ya estamos preparados y maduros para hacer radio en FM. Ya la radio en FM, que más o menos a partir de enero vamos a estar ya haciendo emisiones de prueba va a llegar a toda la ciudad y a muchas veredas cercanas donde vamos a poder generar proyectos interesantes de, por ejemplo, radio, eh, educación eh, no formal o formal por radio, para las personas que están en veredas y no pueden de pronto tener acceso diferente a la educación. Eh, y todo lo que tiene que ver con desarrollo de pensamiento eh, cultural, con lo que tiene que ver con cohesión cultural, que está tan perdido y deteriorado por efectos de todos los fenómenos y flagelos sociales que ustedes saben, en el Catatumbo permanentemente estamos experimentando. Eh, ¿Podemos continuar, por favor? Ahí vemos los productos, entonces los contenidos radiales que son, como les decía, completamente desarrollados por nuestros estudiantes. Eh, la parrilla de programación tiene, tiene diferentes programas de ambientales, de salud, de tecnología, de farándula. Eh, hacemos programas de muy juveniles en franjas nocturnas para que los viernes en la noche, por ejemplo, se conecten algunos de ellos, los que quieran pasar con eh, ratos. Agradables hablando de temas de, sencillamente que les interesan a las nuevas generaciones. Los EnsoClick, pues que son eh, pequeños eh, informativos audiovisuales, hablamos de eh, estudiantes que destacan, eh, que ganan medallas que de biología, que de, de deporte, docentes que se destacan, pequeñas situaciones eh, que vale la pena resaltar en las redes sociales y son cositas de uno o dos minutos, por eso se llaman EnsoClicks. Los spots, los podcasts y las campañas radiales, pues que son todas las que desde las áreas nos orientan. Campañas de, como les decía, de medio ambiente, de deporte, del uso sano, del tiempo libre, de educación sexual, de drogadicción, eh, campañas de, relacionadas por, con las áreas eh, matemáticas, español, eh, etc. Eh, también aprovechamos los spots, los podcasts que están tan de moda ahorita en lo que tiene que ver con producción radial, para hablar de lo que es folclore nacional, para hablar de literatura. Eh, acabamos de terminar precisamente orientados eh, a través de la emisora un concurso de cuentos que resultó muy interesante. Se presentaron de la comunidad educativa más de 100 niños concursando. Obviamente pues están los ganadores eh, y la idea pues es continuar. El concurso se llamó Imaginarte, la palabra trasciende. Y pues, la idea pues es, es irlo cada día eh, mejorando y fortaleciendo hasta lograr hacer uno a nivel municipal y, si es posible, regional. Las notigógicas, eh, que son fragmentos escritos que aparecen en la red de Facebook, ahí también, por ejemplo, destacamos los cumpleaños de, de los docentes, los saludamos cada, cada día, hay uno o dos niños que hacen parte del proyecto, o si no, que hacen parte de la comunidad educativa, eh, padres de familia, administrativos, directivos, que, pues, que merecen... Eh, ...el reconocimiento y aprovechamos el día de su cumpleaños para saludarlos... ...y vamos generando ese sentido de empatía y de, y de, de, de tejido humano... ...que es lo que debe hacer eh, definitivamente eh, de la pedagogía... Eh, ...el ejercicio diario del diario Vivir de la institución. Tenemos noticiero eh, que sí es netamente institucional... ...lo hacemos aproximadamente eh, cada 15 días, hacemos una emisión... ...donde hablamos del acontecer diario institucional en la página de facebook y en, y en el canal de youtube y hacemos documentales por ejemplo hay uno muy interesante sobre la, sobre la práctica práctica rural de los docentes de formación porque pues no creo que haya tiempo para verlo porque siempre es largo pero la doctora patricia queda con ese material para que, que quiera eh, aprovecharlo disfrutar y saber de hecho cómo es cómo tiene que vivir un docente rural su, su labor y obviamente también el practicante rural que tiene que hacer ese trasegar diario durante un mes para ir a las diferentes veredas. Llueva, trueno, relampaguee, pasando charcos, caminando muchas veces y en otras regiones de Colombia incluso, eh, eh, en Bestia y hasta en que Ustedes saben que es así. Y tenemos un insumo muy importante que es la revista digital. Se llama Pienso, es el del signo de Pi 3,14 y Enso que significa Escuela Normal Superior de Ocaña. Aquí nosotros colocamos ensayos que vienen emanados de, de los proyectos de formación complementaria de los estudiantes que se van a graduar y también eh, eh, ejercicios de ensayo, y ejercicios literarios de los docentes. Por ejemplo, eh, nuestro rector, el profesor Alonso, tiene ahí bastantes ensayos muy interesantes sobre lo que es la ética, la filosofía, eh, el sujeto humano. Yo también tengo ahí algunos de corte cultural, incluso también tengo uno sobre radiología. Hay varios docentes que hacen, eh, generalmente hacemos dos, uno, dos de corte investigación y uno que es variedades donde colocamos ya cosas eh, pertinentes a cultura, a, a fotografía, a escritos, cuentos de parte de nuestros estudiantes. Eh, la, la profesora Patricia también tiene el enlace de, de las, no sé si, si, si quiera que la veamos o sencillamente usted facilita ellos eh, de, de dónde pueden encontrar digitalmente la, la revista. La revista la, la sacamos aproximadamente bimensualmente. Eh, tratamos de sacar tres emisiones por semestre. Y, y cada que tenemos un compilado suficiente, eh, el, se hace un, un, un gasto de parte de, de, la, de la dirección de, y, y hacemos eh, una, una edición impresa con todas las de la ley. Eso está, está bastante, eh, o sea, tiene todos los requerimientos que implica la parte legal de cualquier producción escrita eh, a, nivel, a nivel educativo nacional. Eh, entonces, pues, la invitación a que ingresen a ese link y lean nuestra revista, que también es un producto y un insumo que surge de este proceso radiogónico, que es un proceso, como les digo, que enlaza la comunicación institucional por todas las vertientes posibles. Eh, me gustaría ahora que escuchen a, a, a las dos niñas que invité para que ellas nos cuenten eh, ¿Qué es para ellas radiogógica? ¿Qué han aprendido en radiogógica? han desarrollado dentro de sus saberes? Y descubran ustedes cómo definitivamente un niño que ha sido sometido en el buen sentido de la palabra al ejercicio eh, del, del proceso comunicativo de lo que es la radio escolar eh, puede eh, pensar diferente, puede improvisar y puede construir definitivamente texto eh, lírica de manera eh, muy apropiada. Eh, invito, puede ser a Gaby para que inicie, si es tan amable. Gabriela está por ahí. ¿Es... Sí, señora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, agradecerle al profesor Aldemar y a todos los presentes también por la invitación. Mi nombre es Gabriela Costa Torrado, eh, soy estudiante de séptimo grado de la Normal Superior de Ocaña y hago parte del proyecto de Radiogógica eh, desde el año pasado, eh, comenzando este proceso con un magazine eh, en donde hablábamos de temas de actualidad y dábamos un mensaje a las personas de cómo cuidar el medio ambiente, hablábamos de cómo superar de pronto ciertos problemas que podían suceder en nuestro entorno estudiantil, muchos temas de variedad que eran eh, completamente interesantes para la audiencia que nos sintonizaba en ese momento. Para mí Gótica ha sido un proyecto que me ha enseñado muchísimas cosas y desde el momento en el que yo entré a participar a Radiogógica sabía que iba a, ser de gran, eh, iba a ser significativo para, para mi vida y, y, y he aprendido cómo manejar eh, y cómo aprender día a día a expresar mis ideas, a expresar lo que siento, a expresar información. Eh, he aprendido también cómo transmitir una noticia y hacerle sentir a las personas esa necesidad de investigar e indagar más sobre la noticia que se está transmitiendo. Estoy esto. Suave. Señora. Continúa, ¿no? Continúa okay. por favor, que está, vas bien. Ok. Eh, he aprendido también cómo manejar, por ejemplo, los, los medios, eh, por ejemplo, cómo hacer máster, cómo manejar todo el tema de las redes sociales. Es un aprendizaje que realmente es muy significativo para mí y creo que para toda la comunidad normalista de igual manera es significativo. Me parece también muy interesante y, y quiero agradecer al profesor Aldemar y de igual manera a nuestro señor rector Alonso Montagut por la gran oportunidad de que, por ejemplo, tengamos estudiantes de, de la Universidad Francisco de Paula Santander que estén para darnos y brindarnos los conocimientos que han adquirido sobre el tema de la comunicación social, es algo que para mí personalmente ha sido de mucha ayuda, ya que he aprendido a manejar el tema de las redes sociales, eh, cómo poder transmitir información por todos estos medios, y actualmente, en, en este tiempo de que estamos aislados y que, digámoslo así, no podemos realizar es, eh, los programas comúnmente realizábamos eh, en una cabina, en la, en la cabina de la emisora, pero sí podemos transmitir la información por medio de redes sociales y es algo que hemos venido trabajando, de transmitir la información y hacer que las personas eh, comprendan y, y, y se conecten más con este entorno virtual que no, al cual nos tocó adaptarnos y realmente es muy importante que aprendamos sobre estos entornos. Eh, en conclusión, Radiogógica ha sido de gran importancia para mí, amo este proyecto y lo puedo decir que realmente hacen parte de los proyectos que tengo en mi vida, han sido una parte importante para yo ir encaminando lo que quiero para mi futuro. Radiogógica me ha enseñado cómo expresar y liberar cada cosa que siento, cómo transmitir información y hacer que las personas tengan ese impacto de la información y aprendan a que todas esas cosas que se oyen día a día, ya sea por, por medios radiales o de pronto por televisión, que las personas aprendan sobre eso y no lo tomen como nada más escuchar la noticia o ver la noticia y quedarnos en eso, sino en aprender y trascender y cómo buscar soluciones a todo lo que puede estar sucediendo en el mundo. Entonces, eh, para finalizar, agradecerle a Radio Gógica por la gran oportunidad que me han brindado Agradecer también a, a todos los que están aquí presentes, a la invitación, realmente me siento muy honrada de hablar de este gran proyecto, eh, de hacer parte de esta reunión, de poder escuchar todas las cosas interesantes de las cuales se hablan aquí. Me parece muy valiosa la información que están brindándome y sé que me va a servir muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y decirles que realmente este proyecto, en poco tiempo que llevo en él, ha cambiado mi forma de ver el mundo, ha cambiado mi forma de, de pensar, ha hecho muchas cosas por mí que realmente valoro demasiado. Gaby, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí, porque pues eh, puedo de esta manera pues mostrar lo que, lo que puede resultar de, de permitir que los, que los niños de, realmente exploren su saber, sus pre-saberes también, y, y, y sin miedo eh, descubran hasta dónde pueden llegar escuchemos ahora a Amaranta ya para finalizar eh, pues a los dos invitadas que traje para que ustedes pudieran escuchar Amaranta hola muy buenas tardes muchas gracias por haberme invitado yo soy Amaranta, Amaranta por favor, perdona y habilita eh, el, para que te conozcan y ahora lo vuelves a quitar Bueno... Eh, ¿Ya ahí se ve? No, no, no sales aún. Todavía no te vemos. Eso. Ya. Ahora sí. Bueno, eh, Radio para mí empezó cuando estaba en la primaria, cuando estaba en primero de primaria. Me acuerdo tanto que el 30 de noviembre en la mañana. Parece que perdimos la conexión con Amaranta. A ver. Sí, si... aparentemente. Pero pues, como, como yo les decía, pues esto, eh, ahí Pero estamos. A... Ah, ya regresó. ¿Se está escuchando o se corta mucho? Se está escuchando, Amaranta. Ok, entonces como venía diciendo, eh, yo anhelaba mucho llegar al bachillerato. En sexto grado tuve ya la edad y entré al bachillerato. Lo primero que hice al llegar al colegio fue inscribirme a Radio Bójica porque era lo que más anhelaba. Quería estar en un medio de una cabina con micrófonos al aire, hablando sobre temas interesantes y que la gente me escuchara, que la gente le gustara lo que yo estaba hablando. Entonces, desde ahí yo supe que eso era lo que yo quería hacer en la vida. A partir del 2017, pude ver cómo iba evolucionando cada vez radiogógica. Ya no era solo la emisora en línea, ya también teníamos un canal de YouTube que nos daba la oportunidad de expresarnos, no solo de manera auditiva, sino también visual. Eso fue increíble. Luego tuvimos la revista que también... Fue fantástico. Ya también podíamos escribir un ensayo y sabíamos que la gente lo iba a leer, que era un gran esfuerzo del colegio. Y, y es totalmente fantástico. Ya hemos tenido otras cosas. Por ejemplo, antes era súper pequeño el espacio que tenía la cabina radiogórica. Ya luego se amplió. Es, parece como si fuera un bebé creciendo, así como lo dijo el profesor Aldemar al inicio de la conferencia. Y, como les digo, yo... ¿Qué hacer? Ya Radio Bógica me ha enseñado que no es solo lo que se habla, sino cómo se habla, la entonación, las palabras que debo usar, eh, si me están viendo, ¿cómo debo mover mi cuerpo? Porque el cuerpo también expresa y la escritura también ha sido fundamental. Entonces Radio Bógica, aparte de ser nuestro canal de comunicaciones y de información, nos ha enseñado todos los estudiantes en general Muchos saberes, mucho conocimiento, muchos valores, mm, nos ha proyectado nuestro proyecto de vida, ¿no? nos ha, perdonen ahí la redundancia. Eh, entonces yo me siento muy agradecida de pertenecer a este gran proyecto en el cual ya llevo cuatro años y pues la pandemia no nos ha frenado para seguir comunicándonos, para seguir expresándonos. Nos hemos expandido aún más, ya tenemos Cuentan todas las redes sociales y tenemos bastante contenido, muy buen contenido, por cierto. Tenemos muchos proyectos en el cual los estudiantes se han, se han involucrado bastante, no solo viéndolos, sino también presentando proyectos. Entonces, eh, para mí es muy satisfactorio y es nostálgico ver cómo ha cambiado todo y cómo ha sido todo para bien. Entonces, pues, gracias. Por Muchas gracias, Amaranta, por tu participación, de verdad, muy amable. Amaranta eh, es coordinadora también de un proyecto adicional eh, que es una línea vertiente de, de radiogógica que se llama eh, Talentos Virtuales, donde ellos eh, promocionan emprendimientos y canales de, de YouTube, de TikTok de los diferentes estudiantes. Definitivamente nosotros tenemos que hacer lectura contextual, entender que las dialécticas y las dinámicas comunicativas de, de nuestros estudiantes y de la juventud en general se van transformando y no podemos quedar eh, pensando nosotros en como les decía al inicio de, de, mi, de mi conversatorio eh, en pisa y pizarrón y, y marcador definitivamente tenemos que ir volando con ellos y apropiarnos de los espacios virtuales para la construcción del pensamiento, ser guías y, y saber, porque si nosotros dejamos que los estudiantes vayan a la deriva en el, en el infinito mundo de la tecnología pues obviamente si bien es cierto que no es fácil estar al lado todo el tiempo de ellos sí podemos ser un bastoncito, un guía para orientarlos y que ellos les saquen mayor provecho a todo lo que tiene que ver con la virtualidad y la tecnología eh, creo que el tiempo ya se pasó doctora Patricia, no sé, usted está, me dirá está perfecto, está perfecto, muy bien Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces eh, al, al dialogando eh, y, e invito a la profesora Miriam Monroy que va a iniciar pues con algunas preguntas a propósito de este proyecto tan hermoso eh, y felicitaciones a amaranta y a Gabriela por, por ese discurso tan sentido y que nos invita a nosotros también de algún modo a ser emprendedores de proyectos y y a participar de este proyecto a través de las redes sociales. Muchas gracias. Profesora Miriam, por favor. Eh, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, señora. Ok. Sí, eh, no, agradecidísimos. Estamos con nuestros grupos de práctica, con los estudiantes, escuchando cómo la escuela realmente toma vida, porque... Creo que eso es, esa es la intencionalidad de la educación, una educación para la vida. Eh, esto nos invita entonces uno a hacerle un reconocimiento por, por los logros, por, eh, porque sé que cualquier proyecto eh, con presupuestos de inversión o con, son reluchados, o sea, sé que esto ha sido un tejido de muchas, muchos actores ahí involucrados. Mi pregunta justamente va orientada a eso. Veo a las niñas muy potenciadas, o sea, se nota que, que han sido atravesadas por estos aprendizajes. Eh, eso mismo soñamos en nuestra escuela. Yo trabajo en la Jorge Soto del Corral, una escuela pública de aquí del Distrito Capital, que está pensando en eh, crear una escuela una radio escolar con el propósito de que en este momento de confinamiento podamos convocar a los niños que están sobre todo los que están más dispersos por problemas de esa desigualdad social de la falta de conectividad entonces quisiera preguntar una es una pregunta demasiado pragmática pero para nosotros muy útil los mínimos los mínimos que se requieren para echar a andar esta esta, este proyecto de, de radio escolar? Bueno, eh, es, es muy sencillo realmente. Eh, hay dos, dos posibilidades, eh, que está el camino corto y está el camino largo. Para, para hacer una radio escolar eh, se puede pensar en el proyecto eh, serio grande, que bueno, si los dos deben ser serios, ¿no? pero el proyecto grande que implica el ejercicio de pensar en una fm Esto implica un trabajo del, del montaje de un proyecto con todas las de la ley eh, establecido, donde aparezca la, la, la misión, la visión, eh, el acto, eh, las personas que van a ser intervenidas por esta fm ir al ministerio a empezar a hacer lobby durante uno, dos, tres o cuatro años. Pero mientras tanto, porque pues ese debe ser el propósito, eh, yo creo que la radio definitivamente puede transformar eh, muchísimo los paradigmas colectivos, sociales, políticos, culturales, eh, si la sabemos encaminar. Pero mientras tanto, mientras ustedes aprenden, porque necesitan obviamente un aprendizaje como lo hemos hecho nosotros, hacer el camino, como dijo Maranta, comenzar a gatillar, ustedes necesitan simplemente un computador, un micrófono y, y, y conexión a Internet. Eso es todo lo que necesitan para echar a andar una emisora virtual. Así de sencillo, profesor. Lo demás es, es eh, entrar a YouTube y buscar un, un tutorial cómo organizar una emisora virtual. Y va a encontrar una gran cantidad de, de, de YouTubers y de personas, técnicos, profesionales, que le van a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Crear una pequeña interfase para conectar su micrófono y, y listo, si quieren hacerlo ya un poco más medio, eh, pueden comprar un streaming, el streaming se puede comprar en Bogotá, ustedes averiguen empresas de streaming, eso vale más o menos el año 350, 400 mil pesos y el streaming les va a facilitar el control del, del acceso de, de quienes van a escucharlos, eh, les va a permitir a ustedes colocar, eh, porque si ustedes no tienen streaming pues solamente va, va a emitirse cuando estén conectados. Todo el tiempo va a estar, eh, si ustedes no se conectan con el computador, van a estar fuera del aire. Con el streaming ustedes pueden dejar programado y, eh, y esto, y, y, to, y los 24 horas del día van a estar rotando música y lo que ustedes dejen programado a través del streaming. Ya de hablar de, de, de hacerlo un poco más serio, pues implica que ustedes eh, establezcan un espacio pequeñito donde tengan un computador y un micrófono, eh, y van a empezar a hacer ya lo que es preproducción, es decir, en, eh, utilizar, por ejemplo, programas como Adobe Audition y empezar a hacer spots, promocionando la emisora con un nombre, eh, haciendo pequeñas campañas. Pero yo creo que inicialmente mi invitación es a que sencillamente ustedes consigan eh, eh, determinar un espacio pequeño, un computador y un micrófono y se adentren en Internet a averiguar de qué manera ustedes pueden establecer la conexión para ofrecer una emisora virtual, no se necesita más inicialmente. Gracias, profesor. Para terminar, una preguntita. Eh, usted habló sobre eh, la transformación o como una nueva propuesta en eh, evaluación. ¿Cómo valorar esos esfuerzos y articularlos con los procesos de evaluación de la escuela? Porque creo que en este momento es como el, el mayor problema que hay determinar quiénes son promovidos, quiénes no, y sobre todo generar alternativas de, de, de evaluación en términos de las participaciones efectivas de los chicos. ¿Cómo han manejado ustedes ese tema en el colegio? Bueno, eh, nosotros definitivamente tenemos claro que que, que lo que hablar de evaluación, creo que ustedes lo saben, pues, es evaluar. estamos evaluando todo el tiempo a nuestros estudiantes, desde que nos levantamos y los vemos saludándonos en el WhatsApp de alguna manera estamos haciendo un proceso de lectura de contexto y de evaluación. Cuando nos damos cuenta que un estudiante eh, saludó, pero no, pero no respondió a una pregunta, yo estoy evaluando. Y eso no significa que yo lo vaya tampoco a, a sancionar por el hecho de que de pronto no respondió a una pregunta en un determinado momento. Eh, yo tengo que asumir que cada estudiante está viviendo una realidad y tengo que, en mi cabeza, estar preparado para entender. que eh, El ejercicio de calificar definitivamente tiene que cambiar. Eh, ya no vamos a, a dar esa calificación eh, eh, tan estricta con respecto a los contenidos, sino que vamos a tratar de calificar al estudiante el, el ejercicio de la, de la transformación y de la adaptación de su vida a lo que está viviendo actualmente, que es un asunto de vida o muerte. En el caso mío yo voy a, a contarles cómo estoy haciendo. Eh, realmente no sé si sea eh, la mejor manera, porque cada quien pues, busca su estrategia. Yo estoy utilizando precisamente la emisora. Desarrollé dos pequeños, tres pequeños proyectos eh, virtuales eh, donde permito que el niño entre en el tiempo y en el momento que considere. Ahí no lo puede, no me lo puede corroborar Gabriela, si quiere, que, que está todavía conectada. Creo que amaranta ya se desconectó. Uno se llama eh, Cine Arte en Casa. Entonces yo les he establecido una lista de más o menos 30 películas en la página de Radio Gógica. Y los niños deben eh, ver una de las películas que quiera al menos cada 15 o cada mes, y ahí mismo en la, en la misma página comentar sobre qué he entendido de la película. Entonces yo estoy mirando el proceso argumentativo, redacción, ortografía y estoy garantizando que estoy permitiendo que de alguna manera el niño eh, ocupe el tiempo libre. Obviamente hay algunos niños que no tienen la posibilidad por problemas de conectividad, pero precisamente por eso lo hacemos a través de Facebook, donde es menos pesado eh, cualquier movimiento de archivo, y donde en cualquier momento que puedan, así sea que de pronto se conectaron a una red de un vecino, pues pueden descargar la película y verla. De la misma manera, también ahí mismo les estoy generando una serie de cuentos pequeños narrados por, a través del, del buen librero y varias páginas muy interesantes donde eh, ahí están los literatos pues, más reconocidos a nivel eh, latinoamericano, y ellos también les interesan, leen los cuentos y hacen sus comentarios sus, o desarrollan sus puntos de vista. Nada más con eso, yo les estoy dando un porcentaje de sobre la calificación final. Es decir, yo no les estoy dando notas, sino porcentajes. El hecho de asistir, de estar presentes, aunque así no sea permanentemente, sino de manera intermitente, le genera también un porcentaje, un 25% de la calificación final de desempeño. Los estudiantes que no pueden desarrollarse como tal en alguna de las propuestas, eh, sencillamente los estamos dejando pendientes, no les estamos colocando reprobado ni mucho menos, sino que estamos dejando, dándoles la oportunidad que en el transcurso del año eh, argumenten su falta de, de, de, de asistencia o su falta de entrega de los compromisos para que en, de, en su debido momento lo hagan de la manera que puedan. Y eh, el otro porcentaje eh, tiene que ver con, con la, la propuesta de presentación de, de proyectos audiovisuales que los, los analizamos a través del proyecto de Amaranta, y de la pasante en estos momentos de la emisora de la universidad que está haciendo un trabajo de posicionamiento de redes a través de todo el producto audiovisual o escrito o podcast que los estudiantes mismos están enviando. Eso les, les representa a ellos sencillamente porcentajes de calificación. Y finalmente, pues tenemos un, un porcentaje, el, eso equivale al, al 75% de la, del, del desempeño. Y un 25% del desempeño, lo hago yo así, de la parte evaluativa de los contenidos que medio hemos podido ver obviamente con las dificultades que profundizar en la parte de contenidos porque realmente ahorita tenemos que ser bastante eh, subjetivos y bastante eh, llamémoslo así, superficiales en lo que tiene que ver con, la, con, el, con el, la, la profundidad de los contenidos que desarrollamos con los estudiantes no sé si le sirva de algo lo que le acabé de aportar claro que sí, muchas gracias Vamos a emular ese ejemplo y que sigan adelante, nos gustaría también hacer redes. Entonces, en un momento estaremos comunicándonos con ustedes para, que nos, pues para escucharlos y también para que nos sigan alimentando las iniciativas. Muchas gracias. En ese sentido, mi invitación es a que ustedes simplemente aprovechen los links que les dejo con que he dejado con, con la doctora Patricia para que se agreguen a los canales y pueden estar todo el tiempo recibiendo el contenido, la información y ahí se van a dar cuenta, van a a la página de Facebook de Radio Gógica con tilde porque hay varias ahí eh, y, y ahí van a encontrar ustedes más o menos cómo se puede llevar, qué tipo de contenido para que de alguna manera empiecen ustedes también a desarrollar ese tipo de ejercicios de apropiación de, de medios eh, y redes sociales. Muchísimas gracias, profesora Miriam. Eh, vamos a dar curso a algunas preguntas de los estudiantes que están participando en esta sesión. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de Adriana Jimena Garzón. Dice, buenas tardes, quisiera preguntarle al profesor Aldemar, ¿qué les diría a todos esos profesores estudiantes que tienen muchas ideas, pero como usted lo mencionó, hay mucho miedo? ¿Cómo superar esa brecha que nos separa de un cambio radical? en la educación de nuestro país y también qué le diría a todos esos profesores que al contrario no tienen una vocación o una pasión por el cambio. Muchas gracias. Bueno, eh, el cambio y la, y, y la transformación de, de, de, del, del quehacer educativo es contagioso. Cuando uno ve a una persona, seguramente yo de pronto de manera inconsciente eh, pude ver algún proyecto que me llamó la atención. Y sin darme cuenta me fui adentrando en, ese, en esa aventura de la transformación de, de un paradigma, eh, en este caso, pues, de, de construcción de, de cultura a través de la radio escolar. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que eso es algo, algo que no implica, y eso pues, es importante aclararlo, eh, recursos económicos. Esto es amor al arte. Si yo, si yo abandono radiogógica y si dejo de trabajar con radiogógica, eh, no me va a pasar nada porque pues, mi, mi compromiso, llamémoslo así, con el, con el Ministerio de Educación, pues es, es dictar mi cátedra y, y de educación artística, que es lo que yo desarrollo en, en mi institución, y, y no me va a pasar nada si yo no hago algo distinto de eso, es tratar de salir un poco de la zona de confort, saber que la satisfacción del deber cumplido es más grande que cualquier re recurso económico que pueda llegar. Eh... Yo creo que eh, eh, la respuesta al miedo está ahí, ¿no? hay, hay que dar un primer paso y empezar, eso sí, por cosas pequeñas. No puede uno pretender arrancar de una vez con, con, un, proye con, con un proyecto eh, de alta envergadura si yo todavía no sé, porque lo más importante es el talento humano, es aprender a entender y rodearse de las personas que corresponden para poder dar marcha eh, rápida a, al proyecto. Eso sí, también algo muy importante. Solo no se puede, ustedes necesitan equipo, necesitan compañeros, docentes, proyectos interinstitucionales con otras empresas que les ayuden a que el proyecto mmm, esté en manos de varios para que se pueda sostener. Porque si ustedes tienen muchas ganas, pero pretenden hacerlo solos, realmente va a ser bastante difícil. Entonces, pues para poder avanzar en esto se necesita un equipo, a los jóvenes y a los, eh, y a los docentes que quieren, que tienen ideas de proyectos. Eh, traten de averiguar con sus compañeros, con los cercanos, con sus amigos, que otras personas tienen también las mismas eh, gustos e inclinaciones con respecto al proyecto que vayan a, a desarrollar, no necesariamente tiene que ser radio. Eh, cualquier tipo de proyecto que sea innovador, definitivamente siempre cala en los estudiantes. Cuando ustedes inicien y se den cuenta de la respuesta de los estudiantes, no van a necesitar más y se les va a quitar el miedo, porque los estudiantes van a compensar la satisfacción de verlos a ellos eh, eh, construyendo su sujeto humano va a compensar cualquier miedo y se van a apoyar también en ellos porque definitivamente después que, la, que el proyecto arranca usted nada más tiene que ir orientando diciendo mire qué tal si hacemos eso porque va a encontrar personas eh, que se van a encargar de cada una de esas pequeñas eh, ramificaciones o vertientes del proyecto entonces ¿cuál es la clave? la clave es el, el, el, el acompañamiento y definitivamente el talento humano, determinar quién es bueno para cada cosa y, y delegar eh, sin obviamente sin abandonar, creo que es la clave Muchísimas gracias, eh, también por aquí Juan Fernando López pues eh, extiende una eh, felicitación y, y pues una eh, en, enorme eh, satisfacción por esta exposición Dice que genera espacios de esparcimiento, nuevo conocimiento, pues gracias a las, a las tecnologías y las formas como una persona aprende eh, permiten como que esto sea un proyecto significativo, ¿no? Por otro lado, Laura Caterin Sotomonte nos dice, Buenas tardes, quisiera preguntarle al profesor Aldemar si considera que esta nueva realidad que vivimos puede afectar la habilidad para comunicarse de los estudiantes bien sea de manera positiva o negativa? Eh, a mí me parece que, que lo que hace es transformar la, la codificación de los mecanismos de comunicación. Los estudiantes pues dan, dan a, a, Nosotros sabemos que hoy en día los memes, eh, los eh, emoticones, eh, los gifs, pues ya son una manera efectiva de comunicación de los adolescentes y de la juventud. Nosotros pues tratamos de entenderlos y también de mirarse en esa onda, pero no, no son tan, tan significativos en el ejercicio de, de, de adoptar y de asumir una idea de contexto cultural, de contexto político, de, de contexto recreativo, de risa, de sátira. Eh, un estudiante ve un emoticón y le da una connotación inmensa, definitivamente mucho más grande que la que nosotros le podemos dar. El ejercicio de estar todo el tiempo conectados pues ha hecho precisamente eso, que, que, que aumente los canales y los códigos eh, y los símbolos de comunicación, eh, como los quería mencionar, eh, entonces lo que tenemos que hacer nosotros más bien es aprovechar todas esas nuevas estrategias comunicativas que van apareciendo en nuestros estudiantes para hacernos ante ellos significativos. Sí, muchas gracias. Un pequeño paréntesis para recordarle aquí a algunos estudiantes de mi clase como Laura, Elizabeth, Lilian, Luis Fernando, Sara, María Fernanda, Diana, Estefanía, Luz Ángela, Laura, Jason, Jenny Paola que están tomando nota para hacer ahorita más adelante el cierre de nuestra sesión con algunas ideas clave, ¿no? Bien, seguimos con Luis Fernando eh, Imbachi que dice lo siguiente, el maestro Aldemar mencionó la bestia y la chalupa, ¿qué le diría a las nuevas generaciones de maestros para que consideren ejercer su profesión en contextos que no se restrinjan a la urbe? Soy estudiante y en nuestra formación no se nos motiva a eso y de todos los egresados que conozco, ninguno se atreve a ir más allá de Bogotá. Gracias. Bueno... Eh afortunadamente generalmente los, los que van ingresando en situado fiscal eh, los ubican en las zonas rurales y, y hay otra gran ventaja que es la juventud definitivamente que uno de, de, los, de los 35 años para arriba pues ya lo pensaría dos veces eh, aunque algunos les toca por necesidad hay, hay por ejemplo maestros que están en prestación de servicios en contratación y les toca en la última escuela de, de, de, de la región donde están, incluso lejos de donde viven, y la necesidad, como dicen, por ahí tiene cara de perro, y les toca. Eh, pero afortunadamente, ustedes, sobre todo los estudiantes, seguramente cuando logren vincularse con el situado, si alguno está pensando en hacerlo, pues van a estar muy jóvenes. Y uno joven, yo arranqué, fui nombrado, pues también muy, más o menos a los, no tenía 19 años todavía cuando me nombraron, y me tocó en una vereda, me tocaba montarme en, en, en una volqueta y a veces irme hasta colgado de la puerta para poder llegar porque no había transporte urbano en esa vereda donde yo trabajé. Pero eso se compensa en qué? Primero que todo, en, el, en, en lo que encuentra uno en la vereda, porque en la vereda uno encuentra definitivamente que el maestro todavía es el centro del desarrollo de la, de, de, de la autoridad y de lo que tiene que ver con el con el ideal de, de la persona líder de, de, de ese entorno social. Entonces, el, el maestro, eh, cuando llega allá, pues se da cuenta y descubre que definitivamente valió la pena estudiar para docente, porque allá va a encontrar un, un reconocimiento bastante importante y muchas de las cosas que ustedes hagan allá van a calar y van a transformar esa realidad. Entonces, ustedes, el esfuerzo de, de tenerse que desplazar se va a compensar por otra parte, también con la vida humana de lo que es la gente del campo. Ustedes lo saben, algún día cualquiera van a llegar y van a encontrar un niño o un papá con, con un pedazo con un, con un poco de plátanos para que se lleven para su casa, con leche de, de, ordeñada de la vaca. Son cosas que, como les decía hace un rato, no tienen precio. Son cosas que son invaluables y que van, eh, por el contrario de, de haciendo que ustedes se despeguen de ese esfuerzo que están haciendo, le cojan mucho más cariño y entiendan mucho más en qué consiste realmente a nivel social el ejercicio de ser docente. Gracias. Muchas gracias. Y por aquí Naime sabe, dice lo siguiente, profesor Aldemar, ¿cuál considera que es el impacto social de proyectos como radiogógica? Bueno, eh, eh, en primer lugar esto, eh, trabajamos muchísimo lo que tiene que ver a través de la radio escolar, trabajamos muchísimo lo que que ver con la inclusión. Ustedes saben que hoy en día todos los proyectos educativos y todos los, los planes de estudio, eh, eh, los diferentes eh, ejercicios de planeamiento institucional tienen que estar eh, de alguna manera direccionados hacia allá, hacia la, hacia la inclusión, hacia la igualdad. ¿Y qué mejor manera que a través de esto? La radio permite que cualquiera de ellos, de nuestros estudiantes, participe haciendo uso de su saber de su tipo de inteligencia, de su, de su experiencia, para desarrollar eh, un proyecto radial, sea pequeño o sea grande. Un pequeño proyecto lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, desde aquí nosotros ya estamos haciendo una transformación social. Y obviamente a través del ejercicio de, de, la, de la propuesta y puesta en marcha de proyectos ambientales, proyectos, por ejemplo, nosotros, eh, para el la, para la desarrollo de las, de las elecciones de la personería, este año que todavía no habíamos ingresado en la pandemia, hicimos debate, un debate transmitido por televisión, por el canal de YouTube, por radio, y los, y los, eh, los diferentes candidatos se sentían realmente eh, empoderados en lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia institucional. Entonces, es sencillamente ser creativos, eh, hacer propuestas de pequeños y grandes proyectos a través de los diferentes canales radiales que permitan visibilizar elementos tan importantes como la buena música entender que, que hay géneros musicales que si bien es cierto que están enraizados, del todo no son, no son eh, del todo constructivos en el ejercicio de la apropiación cultural, sin ir a mencionar ninguno porque de pronto me gano algún enemigo hoy por aquí. Yo, yo hago música andina colombiana, entonces ¿qué hago? Trato de, de promocionar y promover eh, la música andina colombiana, festivales de la canción, entonces eh, más que todo eh, la transformación social, a partir vuelvo y repito, de construir lazos, hacer cohesión de tejido humano. La, el arte y la cultura construyen tejido humano y el tejido humano, de alguna manera, va también eh, fortaleciendo las líneas de transformación social. De la política, pues, obviamente, procurar sencillamente mostrar la historia, la historia real, porque obviamente una emisora institucional no puede eh, profundizar en, en elementos, en situaciones políticas, como no debería hacerlo ningún medio de comunicación, pero desafortunadamente ya nosotros sabemos la realidad de nuestro país. Gracias. Sí, señor. Eh, Juan Fernando López, creo que esta pregunta tal vez de algún modo ya ha sido resuelta. ¿De qué manera el uso de la emisora en este tiempo de contingencia ha ayudado a la generación de conocimiento? Y hay otra pregunta de él mismo que dice, además de la emisora, ¿qué otros recursos se han ido usando en este tiempo de contingencia para generar nuevos conocimientos? Bueno, pues... Eh... La emisora, cuando yo hablo de la emisora, hablo de una línea, de, de una vertiente que tiene que ver, vuelvo y repito, con el canal de YouTube, con, eh, con la parte de las redes sociales, Instagram, Twitter y, y Facebook, que es la que más usamos. Y también, pues, tenemos la, la revista. En estos momentos estamos a punto de lanzar una nueva, una nueva edición de revista con una serie de, de escritos sobre la historia de la, de la pedagogía que hicieron eh, estudiantes de 11 grados entonces, de ese cuenta como nosotros hacemos posible que lo que los estudiantes hacen en su casa se pueda visibilizar y ustedes saben que le, hoy en día el estudiante y el, el, y el ser humano en general y eso lo demuestran en las redes sociales busca mucho reconocimiento mucho error, por eso lo hacen aceptación y reconocimiento y si yo hago algo mostrarlo y es bien recibido pues obviamente me siento pleno y ese aprendizaje me lo, lo voy a asumir y lo voy a a interiorizar de manera más efectiva. Entonces las redes sociales lo que han hecho es permitirnos visibilizar ante la comunidad en general, porque esto sale pues en redes sociales, lo que yo estoy haciendo en mi casa y que considero desde mi haber que es constructivo, que es positivo y que vale la pena mostrarlo. Ajá. Uh -huh. Sí, señor. Por aquí Rodrigo pregunta, eh, a nivel administrativo, ¿qué recursos me pueden ayudar para sustentar proyectos nuevos en una institución para obtener apoyo? A nivel administrativo, dice él. Bueno, lo primero que tienen que ustedes tener claro es que necesitan entablar un, un, un, una comunicación muy franca y directa con el, con el director de la institución. Porque pues, nada es posible de, de desarrollar sin el apoyo y, y el acompañamiento del rector. Eso está más que claro. Eh, obviamente la disposición eh, presupuestal pues, implica el paso por un consejo directivo, pero eh, quien sustenta cualquier proyecto es el rector. Y si el rector no está empapado de la iniciativa suya, imposible. Entonces, como siempre, el primer canal y el que tienen que tener muy claro y fundamentado es la comunicación. En segundo lugar, ustedes tienen que tener muy clara la idea de lo que quieren hacer, porque no pueden llegar ante el rector ante el consejo directivo. Es que a mí se me ocurre un proyecto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, el ejercicio de, de, de, la, de la sustentación del proyecto tiene que ser muy claro y muy efectivo para que usted pueda recibir el apoyo. Eh, el, eso es por una, por una parte. Por otra parte, pues ustedes pueden encontrar muchísimo contenido posible para desarrollo eh, a través de los canales del Estado pueden encontrar eh, en el Ministerio de Cultura incluso en el programa de, en, en, en los programas como el de Todos Aprender en las páginas del Ministerio de Educación encuentran ustedes proyectos muy novedosos de los cuales ustedes se pueden por decirlo así se pueden pegar para iniciar por ahí eh, pero primero que todo tienen que hacer una lectura de contexto de terminar qué es lo que sus estudiantes eh, quieren. Recuerden que yo empecé precisamente por la iniciativa de unos estudiantes que querían sencillamente poner música en los descansos. Entonces ustedes miren qué es lo que los estudiantes quieren, hagan una lectura de contexto, eh, determinen el proyecto, por dónde pueden encaminarlo y, en, y desarrollen un, un lazo de comunicación estrecho y definitivo con su rector. Sí, definitivamente el, el proceso comunicativo va en todos los sentidos, ¿no? Eh, tanto del, del maestro con los estudiantes que escucha los intereses de los niños y niñas y que va siguiéndoles la pista para, para acompañarlos, ¿no? Muchas veces los maestros eh, pensamos que nosotros somos los que tenemos todo el conocimiento, pero fíjense que en realidad son, son esos niños los que nos van llevando y orientando una ruta y luego la comunicación con los directivos, porque pues sin ellos tampoco se pueden adelantar los proyectos, ¿no? Bien, eh, voy alentando a los que van a hacer las conclusiones para que las vayan preparando, por favor. Eh, aquí la profesora Yolanda Bolaños nos dice, me llama la atención que las niñas de muy corta edad expresen que un proyecto como este ha cambiado la forma de ver el mundo o que han aprendido a trascender. ¿Cómo ha logrado que sus estudiantes tengan esta madurez? Pues, eh, pues realmente pues yo no sabría, no tengo la fórmula mágica para eso, pero creo que, que sencillamente es eh, permitiéndoles, como les decía hace un rato, eh, apropiarse de la manera correcta de los medios eh, tecnológicos. En la Internet encuentran ustedes todo pero si ustedes no saben a, a qué fuente eh, recurrir, pues van a encontrar verdades a medias o verdades que no pueden eh, responder a, a la inquietud que tenían. Nosotros desde la emisora, pues hemos tratado de, de orientarles a ellas a asumir eh, la información que dan de una manera muy, muy concreta, pero sobre todo muy objetiva. Entonces, eh, cada cosa que ellos van a, a desarrollar, pues pasa por un filtro. Implica que, ellas, eh, que ellos, los diferentes estudiantes, hagan un esfuerzo. Por, por dar un, un insumo final. Obviamente en la parrilla encontramos programas eh, que no están tan maduros como los que algunos, eh, como esas dos niñas que, que, es, que presenté hoy, eh, ofrecieron. Y es obvio que ellas dos pues, son dos niñas que son también destacadas dentro del, dentro del quehacer eh, comunicativo de la emisora. Pero eh, el, los estudiantes además están ajenos al Lo importante es mantenernos comunicados, conectados con ellos y responder sobre todo, como lo dijo ahorita la profesora Patricia, al, a los núcleos de interés, que ellos trabajen en lo que realmente les gusta. Si yo lo pongo, si yo pongo a Gabriela a trabajar en un contenido, en un tema que a ella no le llama la atención, seguramente no lo va a hacer bien y no va a poder trascender la información que va a asumir dentro de su haber para su proyecto de vida. Ahora vuelvo y repito, pues ni, en ningún momento, aunque creo que Amaranta pues, sí está bastante tocada por lo que tiene que ver con la comunicación social y periodismo, pero nuestro propósito, ante todo, es de orden eh, pedagógico, educativo y orientarlos sobre todo a que sean excelentes docentes el día de mañana. Ese es el propósito. Y, y lo importante, como les digo, es permitir que ellos eh, naden en la piscina de la satisfacción, que ellos desarrollen lo que quieren desarrollar para que puedan realmente conectarse con el proyecto y sentirse eh, felices y satisfechos de hacer lo que están haciendo. Lo otro es darles el respectivo reconocimiento siempre y sobre todo eh, mostrar lo que ellos saben porque nosotros cometemos muchas veces el error de que ponemos una tarea y resulta que ni siquiera la miramos. El niño, uno cree que no, pero el niño se da cuenta cuando yo evalúo o cuando yo no evalúo lo que desarrolló. Nosotros estamos muy pendientes de darles a ellas siempre el respectivo reconocimiento como seres humanos y como parte del, del ejercicio eh, comunicativo del emisor. Sí, señor, muchísimas gracias. Sí, de, definitivamente los, los niños, los chicos perciben absolutamente todo lo que, lo que uno hace y de ahí eh, pues van siguiendo como el ejemplo de algún modo, ¿no? Recordemos que el maestro trabaja en una escuela normal y pues la intención de las escuelas normales justamente es que todos los estudiantes pues sigan la, la profesión docente. Y creo que este ejercicio de la emisora pues... Ayuda mucho pues, a ese compromiso, pero también a una responsabilidad de, social, ¿no? De, de todos, ¿no? Con, con el lenguaje, con el, con el qué hacer, ¿no? Eh, bien, eh, invito entonces ya para, para ir cerrando, eh, para que tomen la palabra eh, los estudiantes que están haciendo, recogiendo las ideas clave de este encuentro. Entonces, eh, no sé si vamos como pidiendo la palabra. Eh, los, los estudiantes que nombré anteriormente, por favor, porque veo que no, no hay más preguntas, entonces vamos a pasar ya a nuestra fase final. Eh, por ahí estará Laura, Tatiana, Elizabeth, Lilian, por favor, que por favor activen sus micrófonos y nos lean eh, las, las conclusiones o el cierre. Muchas gracias, Laura, Tatiana, por favor, te escuchamos. Eh, hola, ¿y ¿me escuchan? Sí, señora. Vale, pues, primeramente, muchas gracias al Aldemar por estar aquí presente y habernos compartido sobre su proyecto. Eh, curiosamente, yo hace poco tuve que hacer una lectura sobre la creación de Radio Sutatenza y me parece que están muy ligados los proyectos, solo pues que Radio Sutatenza es de tiempo atrás, y este ya es una versión contemporánea, ¿no? También, como decía la profesora Patricia, pues, va ligada a la parte de la pedagogía, ya que es con el colegio normal. Y, no, pues, me parece un proyecto excelente porque, también, como decía Aldemar, eh, se busca como ampliar a veredas este conocimiento y que gente que, por lo general, no tiene como esta oportunidad de educarse, la va a tener por medio de estas redes de comunicación y, pues, nada, Felicitarlo, y que ojalá eh, siga creciendo y con mucha más fuerza y, y no prácticamente sería eso. Gracias, Laura Tatiana. No sé si María Fernanda o, o Diana o Estefanía, por favor. Jenny Paola, gracias, te escuchamos. Y luego va eh, Diana, gracias. Jenny Paola. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Hola. Hola, muy buenas ¿Sí? tardes a todos y en especial al profesor Aldemar. En especial, eh, pues es muy importante resaltar el papel que se está cumpliendo con respecto a los estudiantes. Eh, es dar esa voz a lugares que quizás no son muy eh, enaltecidos o muy reconocidos dentro de nuestro país, y eso me parece muy fundamental. Ahora, no solo es a los estudiantes, claramente, me parece que dentro del proyecto, eh, no, me parece no, es claro que dentro del proyecto eh, se incita de buena manera a los profesores a tener ese camino y proyección de ser un buen educador, ¿no? Muchas palabras, muchas veces decimos en em pocas palabras que ser buen educador implica estudio, pero de verdad se necesita eh, como, ese, como, sí, como ese arte para poder desarrollar eh, a muchos de los estudiantes o enfocarlos en su vida y pues en su diario vivir. La verdad admiro muchísimo el proyecto que está haciendo el profesor Aldemar y de verdad que... Espero que siga surgiendo y teniendo muchísimos frutos. Muchas gracias por darle mucha, muchas gracias por darle voz a nosotros como profesores eh, en ese proyecto. Listo. Muchas gracias, Jenny. Escuchamos a Diana, por favor. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Alemar y a las chicas que hablaron. Eh, pienso que es muy importante escuchar testimonios de lo que se ha hecho en cuanto al proyecto y quién más que las mismas estudiantes que se han visto beneficiadas por este proceso académico sean quienes puedan dar respuesta a un como al proceso educativo que ellas mismas han recibido y del cual se han beneficiado pienso que eh, la la propuesta pedagógica es muy eh, Eficiente, ya que pues, su objetivo se basa en dar respuesta y escuchar al núcleo, el núcleo de interés pues, de cada estudiante. ¿no? Y pienso que la educación se basa en eso. Se basa no solamente en poner como nuestras ideas e imponer lo que nosotros creemos que se debe hacer, sino se necesita escuchar el núcleo estudiantil son quienes realmente conforman la parte académica. No deja a un lado a los docentes, no deja a un lado a la labor docente, pero pienso que escuchar y poder ver el contexto y entender el contexto en el que cada estudiante se desenvuelve es esencial para nosotros como docentes dar nuestro, como nuestro granito de arena. ¿no? También pienso que es muy importante como el papel que mencionaba el profe al mencionar que muchos docentes sienten miedo a realizar cambios, o realizar nuevas ideas y que siempre se ven como obstáculos, él mencionaba como tropiezos a nivel directivo, o los mismos estudiantes hablando por recursos económicos o por estrato socioeconómico y cultural, bueno, distintas cosas que pueden afectar el aprendizaje y la enseñanza. Sin embargo, pienso, como mi compañera eh, Laura lo mencionaba, yo de igual manera leí el texto de Radio Sultatenza y... Eh, los medios de comunicación son claves para la enseñanza y para el aprendizaje, y no solamente como para infundir conocimiento, pero también es un medio de compartir, ¿sí? Entonces, al tener como los distintos productos que tú mencionabas, como los podcasts, los contenidos radiales, bueno, cada uno de ellos aportan un poco a lo que nutre lo que es el, el núcleo estudiantil, ¿no? Y eso fortalece la institución y pienso que le da una relación de unidad a la institución como tal. Entonces, pues, ese es mi comentario y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, eh, Diana. Eh, queridos estudiantes, eh, pues, fíjense ustedes cómo a partir de un proyecto pedagógico que seguramente inició en un aula de clase pequeñito, pequeñito, fue expandiéndose, expandiéndose hasta tomar toda la comunidad educativa y hasta tomar seguramente también el, el, la, la ciudad, digámoslo así, ¿no? o sea, expandirse un poco más desde el aula hacia la institución educativa, pero también hacia el mundo, porque en este momento podemos decir que cualquier persona que quiera ingresar o conocer este proyecto en cualquier eh, lugar del mundo, pues lo puede hacer, ¿cierto? Ahí tenemos pues un, un ejercicio de formación muy importante en donde vemos cómo a través de la interdisciplinariedad, eh, así lo estoy leyendo, ¿no maestro? Eh, a través de esa interdisciplinariedad pues convergen teorías de la comunicación, eh, teorías lingüísticas, teorías pedagógicas, para hacer posible la formación de un niño y una niña, y también eh, la provocación a los maestros para que se conviertan cada vez en mejores educadores, ¿cierto? Y todo este proyecto está atravesado pues, por unas prácticas, y esas prácticas son la lectura, porque para hacer un guión hay que leer, y la escritura, porque también hay que escribir, y la oralidad, porque pues, es el eje de todo el proceso eh, ...comunicativo de este proyecto, ¿cierto? Y podríamos seguir hablando también de otros elementos de este proyecto, como por ejemplo la educación integral, ¿no? Lo que en la Universidad de La Salle decimos educación integral, humana y sustentable. Fíjense cómo en este proyecto se hace efectivo todo ese desarrollo sustentable en términos de valores, de posturas críticas, de trabajo con el medio ambiente de trabajo con la salud y cómo a través de este proyecto prácticamente todas las disciplinas se van articulando eh, a través del ejercicio comunicativo, ¿cierto? Pero además de eso el maestro también nos dijo que había semilleros, imagínense eso, ¿no? O sea, niños que ya va, empiezan a investigar, ¿no? Y a lo mejor eh, posteriormente se quieren convertir en, en comunicadores. Y es un proyecto que inició con las uñas, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Un proyecto que inició sin muchos recursos, pero que gracias a la fuerza del maestro y la articulación seguramente de otros maestros y niños y la comunidad educativa, pues ha empezado a crecer y a potenciarse, no solo pedagógicamente, socialmente, sino también económicamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Maestro, por, por permitirnos eh, conocer, por permitirnos conocer este proyecto y seguramente pues con, con su correo que me voy a permitir eh, escribirlo aquí, por favor, los quienes se quieran comunicar eh, para continuar aprendiendo de esta experiencia, pues para que eh, lo puedan contactar, por favor. Bueno, eh, doctora, mi invitación nuevamente es a que, por favor, pues yo hago como todos los, los, los que hacen, están detrás de, la, de, la, de las comunicaciones, esa que por favor ingresen a, a Facebook y se agreguen y nos empiecen a seguir. Lo mismo también en la página, en, en el canal de YouTube que es Radio eh, Gógica TV, ahí nos encuentran Radio TV en, en YouTube. Y por favor, pues, nos siguen. Igual, pues, eh, todos los links los tiene usted. Eh, agradecerle la invitación, eh, invitarlos a, a, a arriesgarse. Obviamente que hay errores, no todo es perfecto, y hay momentos también en que uno se cansa. Eh, muchas veces que pasos en falso, eh, dificultades. Eh, y eso es parte de cualquier proceso y de cualquier proyecto. Eh, tenemos que simplemente estarnos siempre reinventando y tratando de, de sacar la energía de, de los amigos, de los compañeros y primero que todo primariamente de los estudiantes. Entonces nuevamente muchas gracias por la invitación. Así es, eh, querido maestro, muchísimas gracias y muchas bendiciones eh, en estos tiempos en donde todos eh, nos tenemos que cuidar y seguir cuidando. Muchas gracias y... Saludos para todos los que se conectaron. Más o menos tuvimos una asistencia de 105, 7, 107 personas. No sé si la doctora Mary quiere añadir alguna cosa. Pues, no, Un agradecimiento como siempre, simplemente, Patricia, y al profesor. También me alegra haberlo conocido y como siempre un placer estas, estas tardas. Me encantó, además, que hubieran podido estar unas alumnas divinas, absolutamente divinas. Muchas gracias para ellas también. Eh, también el, el, el director, el director de la de nuestro, de mi institución estuvo, creo que está, no estoy seguro porque no tengo aquí visión, eh, pero estuvo bien. todo el tiempo acompañándonos. Ah, está todavía. Sí, aquí estoy. Profesor, Hola, gracias. muchas gracias por acompañarnos. Qué bien, qué esto quedó Con grabado mucho gusto, para muchas que gracias. Eh, quedó grabada el, eh, y entonces vamos a poder tener público también eso para que para que lo puedan seguir eh, escuchando otros interesados, ¿no? Cierto, Pati. Sí, así es. Sí, ya les compartiremos entonces a través de la, de la fundación Compartir eh, esta esta producción, por supuesto. No sé si el rector quiera dirigir algunas palabras. Pues, eh, no, pues aquí obviamente compartiendo con ustedes todo lo que se ha dicho y muy satisfecho también con todo la, lo que Aldemar ha expuesto, eh, la emisora radiogógica es un compromiso de todos, hemos estado trabajando incansablemente en ella y es nuestra bandera de mostrar, nosotros muy orgullosos de todo el trabajo que se realiza allí. Vale, muchísimas gracias. Entonces voy a detener la, la grabación y pues nos despedimos de ustedes.